¡Vacaciones! ¡Sí! ¡Gravito, que porque qué estás en la caja, loco? ¡Sal de ahí! En las excursiones escolares pasa algo. No. <risa> Pero ¿qué dice, Eso, eso no, no pasa en las películas. Lo que pasa es cuando vamos a <risa> campamentos ahí sí. No. Es que mi panita rabito nunca ha ido de excursión porque él siempre era el que se quedaba en reprobatorio. Exacto, ah. yo no probaba todas bueno, las materias pues, No, orgulloso de eso. Bueno pues nosotros te vamos a acompañar y no vas a temer de nada. Venga chicos, vamos al autobús no, que no, nos no, están no, esperando. No. Vamos. ¡Nos vamos! De ¡Vamos paseo, de paseo! Nos de ¡Vamos paseo, de paseo! ¡Vamos ¡Oh, de oh, paseo! Oh, oh! ¡Aceléren, chofer! ¡Aceléren! el chofer! ¡Aceléren! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Me duele la pierna! ¡Oh, chicos, ¿es ¿dónde estamos? What no, the este... No, No, este se de no, no. Los amigos nos secuestraron. ¡No! chicos, este no es el parque divertido! Parece que tenemos que hacer algo para escapar de aquí. Al lado nos jugamos. No, no, no, sé, no se ve tan ¿cómo? mal, ¿eh? Oye, parece un parque, para mí que sí estamos en el parque Mira, aquí hay un monigote Los secuestradores sí, pusieron el ambiente bonito, al menos Sí, sí, sí, parece un parquecito atrás, Pero no era como el que esperaba Pero bueno, a la derecha nos sale que tenemos que conseguir 24 bloques ¿Bloques? va okay. oh, no. a rastrear! ¿Sí? Necesitamos eso para escapar A ver, ¿qué es esto? O ok, me escondo <ríe> Me puedo esconder aquí, <ríe> loco What the fuck Oye, espera, si te puedes esconder eso quiere decir que nos van a perseguir o oh, ah, no Ok, quizás pueda que aparezca algo por aquí, así que tengan mucho cuidado No es se preocupen, yo tengo mi super caja El, el primer ah. amigo de Blue What? ¿Quién es Blue? Ah, te, hay, hay el, el muñequito que está afuera se llama Blue Uh Tiene bonito está nombre? Todo Tierno Oye, oye, oye, oye, ¿tienes otra de esas cajas? ¿Vale? Una? Ah, vale, ¿Qué vale, encuentro bloques y llévalo de vuelta al teatro Ok, sigue, wow, no, vale, no, vale, okay, tenemos que conseguir bloques mucho con miedo, cuidadito. Oigan, oh, oh, no escucho pasos. Y rugidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuidado, cuidado, cuidado con ese... Mira, Mira, viene el viene, ahí viene, Ahí viene, viene, es que Viene, las cajas. la caja! Amigos, ¡qué! ¡What qué pedo. No hagan ruido, no hagan ruido, parece que va por las personas que están haciendo ruido. Y verdad, es verdad, vámonos, vámonos, vamos suavecito con las cacas Vamos a la derecha, a la derecha. una corra. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Uh, no, no, no. uh, este lugar ah. es súper grande, amigos. Estamos en las instalaciones la del parque de atracciones. Mira, tiene un bloque. Oh. Okay, ¡Una caja! Tienes... ¡Ok, Alexi, tienes un bloque! ¡Vale, vale, vale! Ahora tenemos que conseguir Ah, bueno, pues ya nuestros compañeros ya están consiguiendo más Porque ¡Vámonos, están... vámonos! No somos los únicos que tuvimos este accidente También los de primaria y, y los de bachiller Ten cuidado Alexi la Las profundidades Qué cuidado Si sí, aquí no hay nadie ¡Vale, oh! ¡Mira, mira, mira, mira, mira! Hay que ponerlos, hay que ponerlos Ok, dos. Tenemos uh, casi uh, todos uh, los bloques, faltan dos Faltan lecó, dos, faltan ¿no? okay, Tenemos a mucho de aquí cuidado chicos, con dar la vuelta. <ríe> <tose> Ay, viene! ¡Cajas, cajas, cajas! ¡Camuflejes! <tose> <tose> ¡Ostras, ostras, es Diego! ¡Cuidado! Es... ¡No uh, nos what puede hacer! ¡No <tose> tiene cara de tonto! Es verdad, loco, Toma mongolito un golito, parece rancor Oh, bueno, no ¡Ah, mira, ya nos ha nombrado dónde está el bloquecito! Ah, ¿Ah, sí? ¿sí? ¡Vamos! Cuidado que de pronto Blue esté cerca del bloque oh, ah, pues le ¿sí? golpe a Blue. <risa> Entre todos los niños podemos derrotar a está, ese desgraciado está, está, está, está. está hecho de plastilina, no será difícil ¡Aquí está el bloque! Vamos, vamos. ¡Tienen los dos bloques! ¡Tienen los dos bloques! Amigo, escucho pasos! ¡Corran! Cuidado, cuidado, cuidado, aquí están los dos ¡Viene Blue! ¡Viene Blue! ¡Se agarró en el compañeros. trasero! ¡Oye, quién fue! ¿Y por qué este? ¡Este! ¡Este! Chicos, no se mueve a poner el bloque. Vamos, vamos, vamos. Oye, tú que tienes el bloque, corre rápido al teatro. Ahí está, ahí está, vamos, vamos, vamos, rápido al teatro. Vale, vale, vale, colócalo. Eres el único. Vale, por qué corre tan lento? <risa> vamos, completamos ¡Lo hemos completado, papu! Chico no. Chicos ¿Quién es este? ¿Qué, ¿Qué es pedo? Eso? ¿Qué es eso? ¡Otro monstruo! Ok, chicos, tenemos que planear la siguiente estrategia. No podemos quedar aquí todo el tiempo. Hay monstruos apareciendo aquí. Amigos, ya tengo mucho miedo Ahora son dos Vale, chicos, empezó la siguiente noche Tienes que, cu Hay que tener mucho cuidado Hay que conseguir eh, paquetes de alimentos ya, mira, mira, mira. Ay, ay, ay, ay, alimento para aquí? perrito? Chicos, tengo uno, tengo uno, no se preocupen. ¡Vámonos, Vamos. No, mira aquí yo lo cojo! Ok, ok, nosotros vámonos en este caminito por aquí. Pero, cuidado! ¡Ay, está sonando cosas raras! Este parque de atracciones está muy turbio. Ya, vamos ¡Ah, a cuidado! del monstruo! De ya sabemos dónde estaría. ¡Mira por aquí, por el aquí el abajo, Kevli! ¡Eh! ¡No! ¡Por aquí, rabito! ¡Que ahí no se encuentra! ¡Aquí hay no, otra loco. Vale, Tenemos abaste. bastantes, ¿eh? Vamos rápido. ¿Dónde está el teatro? ¡Esto es un laberinto! ¡Aquí está bro. Aquí, ¡Aquí está bro. ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Cajitas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Me escondo con Agus. Agus, pero tú no estás? haces nada, amigo mío. Tú te, te quedas con la caja siempre. ¡Ey, inútil! ¡Oye, Oye, oye, oye, va a pasar por encima de alguien, cuidado! Por Puede ser, está justo encima nuestro! ¡Ahhh! Vale, se está lleno, se está lleno, se está lleno. ¡Vámonos! Vámonos. Yo con Green, eh. ¡Ahí viene oh green! green! Oh ¡Oh, my God, Green, qué pico! Pillo a uno? ¡Pilló a uno de los de no, no! corre chicos! Mira, mira, se está llenando esto muy rápido, loco! ¡Lo estamos haciendo bien! Okay, ¡Tenemos okay, 6 de okay. 15, pero son demasiados! Ay, ¡Ostras! ¡Ahí viene sé Green, que bajando por las escaleras! ¡Cuidado! No, se, escucha, se escucha algo <risa> escódense escóndanse. Bro, creo que somos los únicos sobrevivientes Guarden silencio, cállense Cuidado, chicos, viene Ah, pero es Agus <risa> Ah, bueno, es Agus, ok A lo mejor tenía hambre el panito ¡No! ¡No! ¡Ahí viene Blue, ahí viene Blue! Cuidado, chicos, pásame ¡No, por Agus! ¡Corre! Por Agus, de verdad, bueno, verdad fue un placer conocer a Agus Ok, chicos, venga, venga, venga, venga, venga Por aquí no se ha explorado, por aquí por donde se fue Blue no se ha explorado, creo yo Vamos, chicos, no se, no se pierdan, que por acá, por acá Amigos, vacío, hay un no problema, hay un problema, hay un problema Me persigue Blue, corran vamos, No mires vamos. atrás, rabito, tú solo corres, sube Vamos Mira, a subir rápido allá. Cajitas, cajitas Vale, no, no, está abajo, está abajo podemos Vale, vale, está abajo, está abajo, ok, ok, ok Vamos, vamos, aprovechemos La última, la última troquetica ya la tenemos te no dónde estaba gana? el teatro? Vale, eh, mira la cosa, pero eso No nos ayuda nada no, no. Oh, qué okay. asco, deja de campear Última ¡Ay, chicos! apelezcamos nosotros cuatro! Y el Agus, que no ayuda para nada Solamente consiguió una croqueta en toda <risa> la partida. ¡Qué inútil! Oh, chicos, estamos a punto de salir ¿Y vieron sí, eso? ¡Ahora van a ser sí, tres sí, monstruos! ¡Es verdad, loco! ¡Ten cuidado! Ahora estamos en la tercera noche Y tenemos que conseguir fusible ¡Mira, oh, mira! Loca, ¡Que okay. tengo uno, loco! ¡buah! Ok, ok, vamos, vamos con Aleti, Aleti A vos. lo mejor puede ser más fácil de conseguirlos todos es verdad, vida, amigos A ver, tengan mucho cuidado con Blue Pero, pero Agus, haz algo <risa> El Agus tiene miedo Tenemos padre, a un compañero abu. inútil oh. ¡Eh, chicos, aquí tengo un fusible! ¡Vámonos! Vale, vale, vale hay Señor, hay mío, otro. Que... Vale, vale, vámonos ¡No! <risa> ¡What the fuck! ¡Cuidado, ahí viene Green! ¡Curren, curren, curren! ¡Cajitas, cajitas! ¡Y también está Blue! ¡Y también está Blue! ¡No, ponte caja! ¡Alesi, no! ¡No, no, no! ¡Mírate la guerra, loco! Fue... Pero no los atrevías para acá, loco. Uy, ¡Qué miedo! ¿Tú? ¡Estamos los ¡Ahora! ¡Tenemos a los dos aquí! Tenemos que irnos. Si quieren, vaya, coloque sus fusiles. ¡Coloquenlos, coloquen los coloque, Espérate, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡No distraigo lo que yo me los llevo! Corran okay, ustedes! Chico, hay que esperar a que pase el sonido y nos vamos. ¡Gracias, Rabito! ¡Pero escúndete! <risa> no. ¿Cómo se la juega, eh? ¿Cómo se la juega? Y no sí, le se... tiene miedo al éxito. ¡Ahí está! What the fuck? ¿Vieron eso? Yo Acaba no de pasar. Y que... Ese vato va, va como un motor. Es verdad, es verdad. Hay que tener cuidado. Vale, vale, se acabó. Ok, ok, vámonos por aquí Pero no Corran, corran, corran, corran Qué miedo me da por caminar por cualquier parte Puede que esté cualquier monstruo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! para abajo, chicos! ¡Para abajo! ¡Para abajo no hemos ido, ¿no? Sí, sí, sí, no, no es verdad, es verdad ¡Aquí está la green! Voy aquí ¡Hay otro fusible y la está campeando green! Ok, acá se acaba de mover ¡Se está lleno, se está lleno! ¡Es nuestro momento! ¡Se retiró! ¡Let's go! ¡Tengo el fusible! tienes? ¡Lo tengo! Vale, vale, ahora, te, por aquí no hay más, ¿no? Tenemos que irnos por, por este lado de aquí Uy, no, está Green por ahí ¡Vión, está Naranja sí, sí, sí, por ahí! Vale. A ver, vámonos por aquí ¡Ya, cuidado! ¡Chuy, ya, a subir ya cuidado uh Rabito, Ojo, rabito, rabito, mejor quédate aquí en las escaleras! Modo caja, modo caja, tú tranquilo ¡No, se modo caja, Lexi ¿Pero cómo que modo caja? Ok, no? modo caja ¡Vamos! Que coja. no nos va a ver si Uy, yo estoy ¡Uy, no, aquí va a pasar! ¡Uy, ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Tengan cuidado! Chicos, chicos, chicos, chicos, tenemos que ir a colocar este fusible No, no, no, espérate, pero espérate Que se quiten la línea de horas que nos sigue campeando Escucho a alguien! ¡Cuidado! No, ¡Ahí es es ¡Ahí está Blue! ¡Ahí está Blue! ¡Oye, Agus sigue What vivo! ¡Viene Blue! ¡Viene Blue! ¿Por qué? Se fue, se fue, se fue, fue. Que Agus sigue vivo con nosotros El desgraciado sí, está verdad, campeando otra es vez el teatro está campeando! ¡A ver! ¡A ver! Es que nosotros hagamos todo ¡Qué cosa! que está Green! ¡Aquí está Green! ¡Ay, es verdad! ¡Lessi casi te agarra! Guatemala pasó, pasó el blue por por al lado mío. Que me separé y me persigue loco? Vale, vale, vale, vale. Chicos, se puesto lo posible. Nos faltan dos. A ver, coloca los tres colores. Sí, ahí estamos. Hemos sobrevivido tres noches. ¿Qué Ahora sí. ha sido esto? ¿Qué, ¿Qué pedo? Se está recalentando esto. Oh no, no. ¿Qué mío, pasa? Oh mío. no, nos quedamos sin luz, loco. ¡Qué! No puede ser, ahorita nos tenemos que encender las luces Vale, chicos, se fueron las luces Tenemos que utilizar estas linternas para, para alumbrar Pero, ay, no, ahorita hay que arreglar la luz Se fue la luz en todo el par Bueno, ya paró Tenemos que conseguir ahora nueve nueve baterías para encender el, el reactor Y tenemos linternas No lo okay. sé, no me fío Ok, acá hay una, acá hay una, vale Menos una, el águila agarra Vale, nos quedan ocho Son nueve Aquí okay, hay okay, otra okay, okay, siete okay. Okay. Ya sabemos investigar, así que no habrá problema con esto ¡Bio! Chico, chico, chico. Mianese, mianese, mianese, mianese, güey, mianese. No, no, no, no. Ven no, no, no. para acá, ven para acá Loco que me apareció en toda la cara Qué asco Pueda, mira, Cuidado con las manos, cuidado con las manos En los alcantarillas Play, no, tío, manejo, vale, Tranquilo, vale, no, cuida, no hay manos <ríe> no. Por aquí no hay nada Abbas. What the fuck, aquí está Blue Queja, queja, Vale, vale, no, Dijimos que no se atreviera y se atrevió No, casi sobrevivió algo ah, pues Antes que Rabito Eso es verdad, ahora estamos nosotros dos Papu, no, okay, ok, ok, ok, yo cuidaré tu trasero Y tú cuidas mi trasero, vale Seguro que por aquí no hay alguna pila Tenemos que investigar bien, eh okay, papu, va, va. Ya, ya tengo una pila, ya tengo una pila Pero ten cuidado, vale sí yo no, no las encuentro. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, voy detrás tuyo. Amigo, recordaremos a Rabito como el tonto que no supo esconderse a es tiempo. ¿Qué le decimos? ¿Qué, es que es, que, es que bobo? Es ¿Qué le decimos? Y, y, y se va. ¿Ah? Ten cuidado, loco, estamos aquí abajo. ¿Y WTF, Ahí está Blue. Apaga la linterna. No, no se puede apagar la linterna. Se dio la vuelta, se dio la vuelta. No nos vale, ve. Vale, es que, amigo, vale, que, que, que no hay que apagar la linterna. Porque Green está en la izquierda. Ten cuidado, que por aquí andaba Blue. Estamos meando aquí estas zonas. ¡Tú tranquilo, panita! Ya, yeah, ¡Pero ponte, ponte, la caja, ahí. ponte la caja ¡Ponte la caja, ponte la caja! ¡Ponte la caja! Estás muy paranoico, más de lo normal Sí, puede de que viera Rabito ser asesinado no. Es verdad, pero él está en un lugar ah, mira, la Ok, ok, uh. ok Vale, vale, cajita Vamos, oh, ¡Se tú ahora, que eh. cerca? ¡No! No ah, te tocaba cuidado, ¿vale? ¿Y somos ¿Por qué no cap play? ¿Por qué hago? Somos tú y yo, loco, ten cuidado Vale, por aquí Ten cuidado, ten cuidado, no, no, por no, aquí escuchan no. cosas Ajá, se escucha gente cerca Vale, vale, la recojo Ok, tú tienes una y yo tengo otra el teatro está Ah, vacío. no, tú tienes la última Oye, oye, oye, ah, ten cuidado, ¿tú? que queda. el subir ¡Oh, tenemos la entrada del teatro! ¡Oh, no, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Encendemos la luz! Solo sobrevivimos tú y yo Sí, loco, éramos tantas personas Y apenas quedamos nosotros dos El papo, vale Tenemos no, tenemos aquí un boleto, mira ¿Un ticket. boleto? A ver, vamos a cajear ¡Oh, tengo un boleto. Tengo un de green uh, no, no me gusta, ¿sabes? Me prefiero la libertad ¿Ahora ¿qué, qué, qué nos va a tocar hacer? ¿Ya, ya lo libramos o qué? Ay, no sé, tengo miedo qué es esto! Hay un pastel ahí ¿Qué dice? que dice? Una vez que todos tengan la rebanada de pastel, abriré la salida y todos podrán ahí casa. Ok, bro. Tenemos que agarrar el pastel cada uno, o sea, tú y yo, y podernos ir. Ok, vale. ¡Aquí está bro! ¡No! ¡Oh, no! No, no, hagas, ¡No hagas ruido, no hagas ruido! ¡Que ahí está, ahí está el asqueroso! ¡Quitaron la caja, ahora estamos dispuestos! ¡Oh, what the fuck! Se prendió, se prendió, se encendió. ¡Ah, se estalló la bomba y se juepan de él! No sí, podemos no te... tocar los balones. Mira, mira lo que está no. aquí. No toca los balones. Vale, no toca. Los... Exacto. Ven, ven, por acá. Suavecito, suavecito. Es no más, to... no toques nada. Ni siquiera las cajas. No toques nada. Vale, vamos por aquí. Ok, Alexi, ok, ok. Aquí está el pastel. Vamos a let's go, let's go, let's go. Tenemos el pastel. ¡Pastelito! ¡No! ¡Loco, va a tocar el, el tenedor! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no puede ¡Ah! ser! ¡Abre la puerta! Corre, corre, vale, corre, vale, corre. Hay, que, hay que librar la salida, hay que correr las cajas Corre las cajas, córrenlas, córrenlas! Rápido, rápido, rápido, rápido vale, rápido vale, vale, que caiga la tabla esta No Ahí tenemos está. la suficiente fuerza Vale, vale, sube, sube, sube, sube ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Me viene! Vamos, vamos, vamos, vamos, corre, corre aquí, aquí, aquí. Yo te yo vamos, sigo, vamos, yo te sigo, no te equivoques en el camino Corre por tu vida ¡Cuidado, papu, ten cuidado por acá! Cuidado más cerca puede ser un papu? Corre, ¡Corre, corre! Tenemos que escapar de aquí pero mira! <tose> okay, okay, No, no, no, no, okay, okay. no Me empiezo a cansar Soy ¿Ale? malo en educación física Aquí está la salida Logramos escapar Sí, logramos escapar, hoy viene Blue ¡Viene Blue! ¡No no pudo no puede ser! ¿Qué? ¿Qué? Ah, no pudo pasar, ¡El asqueroso ¡Woo! ¡Somos sí. libres, vivos! ¡Hemos sobrevivido, estamos vivos! ¡Woo!